Buenos días, David. Para 2019, por favor, platícanos cuáles son los retos y oportunidades que enfrentaremos con las enfermedades raras. Buenos días. Bueno, muchos, como siempre, hay una enorme agenda de trabajo que realizar durante 2019 y si no lo hacemos juntos todos va a ser imposible. El nuevo gobierno ha sentado bases que me parecen importantes para la consecución de todos los trabajos con los enfermos a quienes atendemos y bueno, habrá que ajustarnos a los nuevos lineamientos y habrá que buscar los caminos correctos para crear certeza para los nuestros. 2019 va a ser un año complicado, pero sobre todo un año de inicio en el que los que llegan tienen que aprender acerca de lo que hacemos. Retos muchísimos, oportunidades también son muchas pero primero tenemos que resolver el crucigrama, el rompecabezas del nuevo gobierno para poder hacer todo bajo certidumbre que esté absolutamente a favor de la garantía para los nuestros.